Mira, tengo aquí más minerales eh, No me ha gustado eso, como ha sonado Vale, tengo aquí otra flor Esto me lo llevo ¿Qué ha sonado ahí? ¿Qué ha sonado ahí? ¿Eso qué coño es? Hey ¡Muy buenas monstruitos! Hoy os traigo un nuevo vídeo y hoy os traigo Subnautica un juego de aventura y supervivencia en un mundo abierto en el cual se desarrolla en las profundidades de un mundo alienígena ya sabéis que voy a estar jugando en directo este juego desde Twitch y que podéis suscribiros al canal de Youtube si todavía no lo habéis hecho no olvidéis de dejarme un comentario ahí abajo así que nada, vamos a comenzar con la historia chicos y espero que lo disfrutéis Parece como una nave, ¿no? Lanzamiento. O sea, esa es la aurora, me parece, ¿no? <ríe> en México es de mañana. Aquí en España son ahora mismo las 7 de la tarde. Voy a intentar hacer directos, chicos, pues... Unos cuatro días a la semana aquí en, en Twitch A ver si podemos ir haciendo Más, o sea, a ver si podemos ir subiendo el canal Y nada Y en Youtube pues ya sabéis que de todos los vídeos Os lo voy subiendo pues, cuando pueda Que de hecho tengo seis preparados para Para subirlos, pero todavía no los he subido no sé Vale, me, me voy a quemar aquí A ver Vale, tengo que irme para el exterior momentito Vale, aquí eh, El extinto Vale, que no lo veía Vale, vale Apaga, apágate Que me quemo Que me quemo Vale, vale, vale Estamos a cerrar Estamos a zarbo. Eh, Vale, no me funciona la tablet Iniciando Ok Estamos en el futuro Pero las, las tablets parecen de eh, 1997 a ver Vale Ha sufrido una leve... Eh, vale, tengo un, un trauma Vale, todo esto es lo que me van a pedir después Para poder hacerlo Ok No he visto el juego O sea, me lo he visto en algún vídeo que otro Pero no he visto el juego como tal en el... Uy, que me voy a salir En el sentido de que... O sea, no me lo he jugado Vale Sí que lo he explorado un poco en... Vale, aquí tengo comida. Y esto que le eché. Ah, una bengala. Eh, sí lo he explorado un poquito en el sentido, en el creativo. Eh, para ver un poco como el mundo, ¿vale? Y qué bicho me voy a encontrar, más o menos. Pero ya no he hecho nada más. Eh, ¿Cómo me puedo... Ah, vale, el tabulador. Que no me he no acordado. <risas> vale, el fabricador. Eh, ¿Me tendré que salir de aquí? Fua, se me hace súper raro tener que pulsar el tabulador. Ya os digo. Ok, vale Un momentito Tate quieta, tate quieta Con el extinto en la mano Vale, no puedo hacer... ¿No me lo puedo quitar? Eh, vale, vamos a subir la escalera Que era lo que me estaban pidiendo Uy, un bicho y torra Volador eh... Vale, la aurora iremos a mirar la ahora Vamos a meternos aquí un momento Que quiero ver mmm, Si me he dejado algo, que creo que sí Que había un botiquín, aquí está Perfecto Y, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, tabulador ¿Qué es lo que me han pedido? A ver, la aurora ha sufrido problemas en el casco Vale eh, No hay vida humana, vale Ha sufrido, vale, me tengo que curar Pues, cúrate, putito Ahí está eso todavía nada Supongo que por aquí abajo me puedo... Eh, vale, perfecto Me puedo salir por aquí Ok Uy, pedazo bicho Vale, eh, no quiero ir con el extinto Ah, Amigo, vale, ya está Ya me lo he quitado de la mano, por fin Qué chisme más molesto, ¿eh? eh vale Uy, espera eso este me lo llevo no lo puedo agarrar, ¿verdad? Tengo que coger primero algunas piedrecitas Uy No me fío de ese bicho <risa> Ni un pelo Y aquí tengo unos cuantos de... De peces más A mí realmente eh, Me da muy mal rollo meterme en el océano En plan... Por esto mismo, ¿sabes? Porque si me encuentro un bicho eh, Lo paso muy mal <risa> Esto es como superar a mi fobia, ¿vale? A ver Vale, vale, vale Tengo aquí una piedra Vamos a cogerla Ok, me la llevo Necesito oxígeno sí, que me vea a asfixiar. Corre Corre, Forest Ah, por cierto, el de Forest El de Forest también me lo he, me lo he comprado Ahora que eran las rebajas de, de invierno, ¿vale? Nesting Y seguramente también lo traiga al canal y, eh, y ya que digo, pues algunos más <risas> Como el Little Nimer 2 Algunos Tomb Rider y, y no sé si alguno más Seguramente el Water War cuando salga también lo, lo coja, seguramente Así que nada chicos, este año va a estar movidito el asunto Va a haber bastante contenido, ya os digo Más los juegos que tengo ¿Esto qué es? Vale, un huevo de criatura ¿No? Un huevito Vale, hongo Creo que con esto era lo que se hacía el agua ¿Puede ser? No me suena ahora mismo Es que no tengo ni idea, ya os digo Como ahora estoy de vacaciones y todo el rollo no, no me he puesto a configurar muchas cosas del O sea, de aquí, del Del Twitch Y pues poco a poco Oh, mierda, que me quedo sin oxígeno ¡Que me muero! ¡Que me muero! Oh, vale <risa> Eh, y poco a poco pues lo iré poniendo todo, ¿vale? Eh, a ver... Subírtelo. ¿Dónde tengo la cápsula? Aquí, vale He cogido algo así para pa curarme o de agua o lo que sea ¿Esto qué hace? Eh, vale, tengo un chorro de, de hongo Ah, peces con unos, unos pulmones, vale Pues espérate De hecho, espérate No me hace falta todavía realmente tanto el agua... ¿Me puedo sumergir? Vale, sí eh, Porque tengo aquí todavía dos botellas, ¿vale? Y voy... voy no me, O sea, me urge más comida Ya te digo Porque que hago ahora mismo Que voy más peor, peor O sea, peor <risa> Voy mucho peor de comida que, que de otra cosa Vale, esto me lo como Ahora perfecto Y eso se va a quedar ahí. Y esto no sé qué hacer Voy a mirar a ver si puedo hacer algo En plan... Mira, este chisme lo voy a meter ahí no me... Lo quiero ahora para nada y voy a mirar... Bueno, voy a coger más cosas, ¿vale? Pero los hongos estos voy a mirar a ver si se puede hacer algo con ellos. Pero no tengo ni idea. Eh, Electrónica. ¿Qué me puedo hacer con esto? Ah, pues vale. Nos vamos a hacer un chip, por si acaso. La comida la sacas de eh, cualquier pez. Sí, ahora... Eh, lo que me quiera hacer también es un cuchillo. Que sé que hay como cuchillos y cosas de esas. Eh, pero no sé dónde está lo de hacerse... Mmm, el cuchillo en sí. Te digo porque no sé si. O sea, no sé si me puedo cargar todos los peces. Ahora mismo. Como voy a puño. Todavía. Vale. No sé si es recomendable de meterme por la noche aquí. Pero bueno. Eh, a ese bicho no me quiero acercar mucho. Que es muy grande. Y. Si no, me, me como un pescado de esto. A ver, me ven para acá. Ven. Déjate, atrapar. Estos son como las gallinas hay en los juegos, que van corriendo Tú verás, me va a salir un Tiranosaurio de aquí, y me voy a cagar Bueno, un tiranosaurio Ya me habéis entendido, ¿no? ¡Ven para acá, pescado! Ahora, ya está Eh... Ven para acá Fue, no se ve nada, ¿eh? Me voy, me voy, venga, vamos para arriba Vamos para arriba, que no se ve nada Y... No sé si se podrá pasar la noche, ¿eh? Chicos, porque es que no veo nada, ¿eh? Eh, no veo nada Ahora, vale Aquí Menos más que tiene un círculo luminoso la entrada Porque si no, no vería un carajo, ya os digo Vale eh, eh, eh, Hemos pillado un pescado Que nos lo vamos a hacer a la braza. Oye, eh, revisa en las cápsulas de los cofres y el botiquín Voy, voy Sí, sí, allí, allí he visto antes que tenía cosas Vale, no me puedo hacer nada más Perfecto Y aquí, mira, lo que tengo son estas cosas, ¿vale? Las bengalas, por ejemplo Y... Y una barrita para comer, ¿vale? Y el pescado ahora que lo voy a dejar ahí Esto, vale Vamos a cambiarlo todo De almacenamiento Porque no quiero llevar tampoco mucha Muchos hongos de esto Y esto también lo voy a poner ahí eso ahí Vale el extinto. El extintor me sirve de algo aparte de ap apagar el fuego Me parece que para la aurora, ¿verdad? Así que me lo voy a coger Y una bengala, por si acaso Por si después me voy para allá Y no puedo no puedo regresar Me voy a beber ahora una botellita Y me voy a llevar también el pescado este, ¿vale? Que nos vamos a ir hacia la aurora A ver si se puede Lo que quiero, chicos, es si se puede O sea, eh... no se puede pasar tiempo, ¿Verdad? Usa la herramienta de reparación ¿Cómo me hago yo la, la herramienta Esta de reparación? A ver, un momento ¿Qué es lo que me pedía? Eh, herramientas Escáner, Herramienta de reparación, vale Me pide una goma eh, Titanio Y uff Vale, vamos a intentar conseguir esto Lo del cuchillo, ok Vale, las bengalas, ok Vale Supongo que ahora no... Es que no se ve un carajo abajo, eh Hasta que no encienda yo esto Vamos a estar un poquito aquí y... Mal Ya os digo Vale Yo creo que así lo vemos mucho mejor, ¿no? Es que lo tenía como en modo cinemática Y no se veía nada, eh Ahora, vale No vean, eh, la diferencia <risas> Madre mía Como para ponerlo en cinemática, vaya a ver. No quiero más champiñones. Lo que quiero buscar es alguna piedra o algo. Pero estoy bastante perdida. En el sentido de que no veo ninguna. Ahora porque es de noche. Vale, no quiero más champiñones, realmente. Ok, nos vamos para arriba, que me voy a jugar otra vez de nuevo. Y mira, creo que voy a aprovechar. Y vamos a ir como caminando hacia la aurora En plan, a ver si encuentro algo por aquí Por la superficie Mira, aquí tengo una piedrecita Y a ver si tengo suerte Y no me sale ningún bicho así grande, ¿vale? Vale, me llevo esto Vale, tengo otra piedra Perfecto Ok Me quedo sin oxígeno Me muero No, no te mueras Está bien, está viva Vale Eh, la aurora suelta, radiación Vale, pues entonces no me puedo acercar a la aurora, ¿eh? Hasta que no tenga algo así contra la radiación Porque si no, me voy a... A reventar Vale, lo que debería de coger también es... Eh, cosas de estas Vale, me llevo unas cuantas Y me tengo que subir otra vez para arriba. La, el oxígeno al principio es bastante duro, ¿eh? No, no me quiero meter mucho para allá, que si no. Lo que pasa es que, que en mi nave mmm, hay bastante profundidad, ¿eh? Y no me fío de meterme tan a, a, hacia abajo sin tener por lo menos un cuchillo, ya os digo. Tampoco es que no me pueda meter mucho porque no tengo tampoco mucho oxígeno, así que... Vale, por aquí no tengo ninguna piedra. Vale, hay más pescado Estoy mirando a ver, mayormente a ver si tengo piedra, ¿vale? Para conseguir un mineral Y debería también de ver las ruinas estas Pero eso más cuando tenga lo del escane, ¿verdad? Porque si no, ahora mismo no, no voy a poder conseguir las cosas en condiciones ¿Esto qué? ¿No ve no puedo, no puedo hacer nada de momento hasta que no tenga lo otro Pero aquí hay bastante cositas, ¿eh? Así que vendremos en un futuro Esto es otro huevo de alienígena Me parece, ¿no? Huevo de criatura Huevo de criatura, vale Me estoy llevando los huevos Pero realmente no sé si me van a hacer falta ahora mismo Porque no tengo ningún un cuchillo Como para coger un, y invernar un huevo de esto, ¿sabes? A ver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 nos vamos ahí un momento... ¿Cómo voy de inventario? Uf, voy bastante peta. Nos vamos ahí a, a la base. Y voy a mirar a ver qué puedo hacer. Que no sé si con esto me dejará de hacer algo ya. No olvides dejar su follow. <risa> ese, ah, ese es el kamikaze, ¿no? Es que... Pues creo que ha sido antes el que me ha golpeado el kamikaze, ¿eh? Porque me ha quitado también un poco de vida. A ver... ¿Qué me puedo hacer? Eh, esto me lo voy a coger porque he visto Antes que me hacía falta también Uy, espera Aquí no es eh. Y voy a mirar de qué me puedo hacer eh, Herramientas Vengala, no quiero Vale, me hace falta titanio Y el escane, vale, nos vamos a hacer Primero el escane, así que voy Así voy teniendo ya cositas y ahora no hacemos en El cuchillo eh, una, Mira, me voy a ya Las aletas He conseguido bastantes cosas, ¿eh? Al final, vaya Estoy equipando bastante... Eh. chisme. Vamos a ver Esto Aquí no tengo nada eh, Me voy a hacer aceite Porque no sé si esto me va a servir para algo después Que creo que sí que es bastante Ahora mismo no tanto Porque no estoy tan avanzada Pero después sí me va a hacer falta el aceite Para algunas cosas, ¿eh? Vale Aquí que puedo hacerme otras aletas Que no me las voy a hacer ahora y vale, las aletas ya las tengo equipadas Ya con esto, ahora es lo que puedo hacer y, y más rápido, en verdad Que voy bien A ver, vale Me había hecho lo de las gomas Que yo creo que ya me he hecho aquí unas cuantas Y no me puedo hacer el cuchillo Porque me hace falta titanio, ok Así que vamos a ir a buscar titanio Ya que tengo esto, el escáner Que voy mucho mejor Vamos a ir pasando esto Aquí No me va a caber ya el inventario, ¿verdad? problema Vale, eh, bueno, esto lo convertiré Lo voy a convertir en aceite En verdad, porque si no Me va a ocupar el triple de espacio y, y... no me voy a quedar con sitio, así que nada Lo voy a ir a poner ahí procesando Y... Nos vamos a ir a escanear lo que hemos visto antes ¿Vale? Que estaba por aquí abajo eh, Me estoy escaneando la cara A ver, ese bicho no Lo quiero que no lo veo muy amigable. Y esto no lo vamos a, a mirar. Pues eso, espero que, que si tenéis ya los reyes o el papá Noé o lo que haya venido, espero que os hayáis portado bien. <ríe> y os traigan muchos regalos. Y que esté bien la cosa, la verdad, en plan de salud y todo, está, todo lo que se pueda, ¿vale? A ver. No tengo oxígeno, vamos a recuperar. Cada vez... Yo creo que me debería de acercar a la Aurora Pero no tengo no tengo agua Y necesito hacerme agua, en verdad Esto es aceite, que no puedo hacer nada Ahora lo bueno es que voy mucho más rápido pues Como tengo las aletas Bueno, tampoco es que vaya con un cohete en el culo Pero bueno eh, El pescado se cierra, no me mola Vale, me quiero alejar de ahí y este mes, chicos, va a ser el mes de los survival, ¿eh? <ríe> Entre Subnautica, que sí, The Lone Dark. Otros juegos que tengo también por ahí de survival. Y todo el rollo, vaya. Va a ser el mes de los survival totalmente. Eh, vale. Esto me lo llevo. También. Vale. Vamos a, a coger las cajas estas, creo yo. No las puedo coger, ¿vale? ¿Dónde tenía yo las ruinas...? No me quiero bajar tampoco mucho para abajo, ¿eh? Pero, ¿dónde tenía yo las ruinas estas? Ah, mira, aquí. Lo de la nave espacial. Eh, vale. Ok. Eh, lo de la nave espacial que tenía yo aquí para observar, digamos. Y aquí está. Vale, perfecto. Esto me lo llevo. Vale. Vamos a investigarlo todo lo que se pueda. Eh, estoy escuchando algo que no me gusta ni un pelo Y creo que viene de ahí abajo No sé si esas son las ruinas de Leviatán No me... No lo sé ahora mismo, pero vamos No me gusta ese sonido eh, vale No puedo continuar porque me voy a... Intoxicar Vale, por aquí nada Vamos a investigar esto. Había más cajas por aquí, ¿eh? Que las he visto antes. Vale, estamos generando terreno nuevo ya. Así que me puedo encontrar algunas cosas por aquí. Oye, ¿qué es? ¿esto qué es? Eh, coger flotador, ¿vale? Vamos a coger algún flotador que otro. No sé para qué, para qué sirven, pero lo vamos a ver ahora, ¿vale? Eh... Mira, tengo aquí también más Más metal, así que lo vamos a coger también ahora y y, y, y... y a las profundidades Ahí, por ejemplo, no podría entrar Ahora mismo, porque no tengo oxígeno Me voy a subir, porque me voy a morir Como no suba Muero, muero, muero Muero, muero, muero, muero, muero ¡Ah!